¿Cómo están chicos? Ya estamos aquí en un nuevo video pues Hoy estamos con Kip, tal Talking And the no Display Y hoy nos acompaña nadie sí nadie, no tengo amigos bien. si escuchan el ruido de fondo Es que está encendido mi aire Está encendido mi aire Y entonces se escucha ese ruido de fondo bebe, bebe, bebe, Bueno, no lo puedo apagar porque haciendo mucho calor en mi país así que vamos a, seguir. Vamos a hacer el nivel 2 vale, van, eh, van a la lista. sé que he estado mucho tiempo ausente que no he subido videos pero es que se los contaré después dentro de unos dos o tres meses no, no subiré videos en dos o tres meses si estaré en mis redes sociales, bueno, vamos a okay. empezar. el 2 es el 1. Ok, el 2 es el 2. No, que 2 Ok, Que carajo güey, Yo lo hice bien, esta miércoles no me deja. No me Okay. vamos. Okay. Okay. a okay. okay. okay. Ustedes creen que esa era el cable? Siempre en las películas son el rojo. No entiendo qué les pasa. Les pico, amarillo. Muy bien. Este, si me, me equivoco. Números aleatorios, esto da los números aleatorios. Yo siempre lo he dicho en este juego. Pueden ver mis primeros videos desde eh, la lista de reproducción arriba a la derecha o arriba a la izquierda. Okay, vamos a darle el botón de tonate: este, un 1 uno, Un ¿Qué? Uno. Okay, ¿No? ¿What? ¿Era un 1? Era un 1, wey Ok, wey Estaba justo Dios A veces creo que este juego me rompe las bolas A ver Blanco Ok El blanco Es 1 1 No hablemos para no perder la contestación. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no. Yo que iba a saber que era el de al fondo a la derecha. Yo quinto también. Yo no soy adivino. Ok, vamos con esta. A ver si no, no me equivoco. Primero vamos con esto. ¿Qué? Era eso, era eso Pero que carajo no. que carajo wey Wey, a veces odio este juego Jugamos pero odio eh, Más bien este es el primer contenido que subí a mi canal a mi channel. Ok, dos botones este, Yo que iba a saber que era el Ronco, no me juzgues No me juzgues No me juzgues Odio este juego Lo amo pero lo odio Lo amo pero lo odio Ok Uy, esta sí como cómo me iba a ir por ahí si y, y, y estaba libre estaba libre el camino estaba libre libre ni que fuera sodoku a ver blanco ok blanco el blanco es un uno un uno yuan Wong. en inglés significa es un uno okay. azul es un 3 es un 2 vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos eso no era, eso no vale eso no vale eso no, eso no vale eso es trampa ¿Quién? quién cree que es trampa yo yo creo que Dejaré el link en la descripción del juego. Yo lo voy a subir a Mediafire y a Mega para que ustedes lo vayan a descargar Para ver si me. ¡Y acabo de perder! Y acabo de perder. Y me acabo de sonar un dedo. No me lo dobles, ¿no? Vamos con la bomba. A ver, vamos a hacer esto. ¿sí? No. Arriba. No. Ok, ok. Ok. A, a ver, yo no soy adivino. Creo que he creado el color de él? Si es que me dicen quién creó este juego. Muy bien, vamos con la bomba. Vamos aquí. Este, este, eh, no, ok, este, este Muy bien, vamos a terminamos uno Este es blanco, ¿no? Alguien que me diga quién le hizo este juego me mando una carta de tuitero qué carajo per... Ay yo odio Este juego Lo amo pero lo odio A ver, ok, se tiran las luces Sí. sí No Si sí. Ah, Supongo que no Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Si esta pierdo Termina el gameplay ¿Entendieron? Termina el gameplay Donde you can play Para los que hablan inglés Termina el gameplay muy bien, vamos con el aborto. No sé qué significa abortar. Sí, sí. A ver... Eh, esto, ¿no? No, no. Yo que no quería terminar. ¿no? Muy bien, vamos a dar otra. Otra de bonus. Bonus. Otra... De, o, otra extra. Azul, blanco, rojo. Ah, no, no, no. Es que las corrientes se veían. Blanco, sí, sí, sí. Le chulo, le A ver, este. Croc, viste. <llipos> uh, aquí termina el gameplay. Eh... Yo no sé qué decir de este juego Hasta aquí termino este vídeo Este juego ya me está encabronando la cabeza Más de la que ya la tengo Ya estoy loco de este juego Estoy cansado Así que mejor me voy del gameplay y los dejo aquí con nadie. Así que espero que les haya gustado. Que, si les gustó denle like. Y si no les gustó, igualmente denle el like. O si no, no tendrás a Rex nunca más. Y suscríbete con la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos Cuando no, déjame un comentario feliz, por favor. Que me va a sentir muy triste si no me lo dejas. Okay. Hasta la próxima.